Hola, un día más estamos aquí, la cosa va avanzando y vamos viendo que es complicado eso de mantenernos en el aquí y ahora y no irnos a pensamientos catastrofistas de futuro, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de cuándo los tenemos porque suelen empezar nuestras frases por el y si al final pasa no sé qué, y si no sale no sé cuántos, bueno, ahí estamos yéndonos a una situación que, primero, no ha ocurrido aún y, segundo, que mirad, ante esta situación yo creo que ninguno sabe cómo va a evolucionar ni lo que nos va a traer y es necesario que estemos más preparados atendiendo a las cosas, según van ocurriendo, de una en una, sin anticiparnos. Esto de la anticipación es muy humano, es algo, un instinto de supervivencia, es normal, y sé que va a surgir, aunque aquí digamos que tenemos que evitarlo, a todos nos pasa, es normal que estemos preocupados, pero en la medida de lo posible lo que digo es que intentemos estar conscientes de cuando nos decimos ese tipo de frases para reducirlas en la medida de lo posible y no hacerles mucho caso y dejar que pasen igual que vienen sin ponernos a analizarla y a desarrollarla. Esto es eh, un mecanismo cerebral que tenemos muy ancestral, que es una, una parte del cerebro, la amígdala, que está eh, preparada para ver qué cosas pueden llegar a ocurrir para ponernos ahí un poquito en alarma, en atención, para prevenir que, que lleguen a ocurrir o prepararnos. Pero no podemos tener todo bajo control y tenemos que ser conscientes de ello. Ahora mismo las cosas van a ir pasando y sean lo que sean, les iremos haciendo frente en cada momento. Esta es nuestra recomendación para hoy y os dejo con el resto de vídeos que van grabando mis compañeros y compañeras de ITAE. Un abrazo y hasta pronto.